Eh, gestos desagradables y que demuestran y denotaban que no estaba, parcial, que estaba parcializada completamente. Ustedes, como miembro de la prensa y todo el que ve el juicio, cada vez que se le hacía una petición, cada vez que ella veía a mi imputado, hacía un gesto de desdén, de lo voy a condenar. Además, establecí muy claro que ella habló más al público que a los, a los miembros del tribunal. Ella debe respetar los actores y la cosa y se refirió en un momento de unas alegaciones hablándole a usted de la prensa. Esto es un juicio mediático y eso es lo que no queremos. Que sea un juez... Un juicio de... No. Si se aplica la ley, vamos a ganar lo que, lo que es correcto. Que es una, un aborto que dio lugar a una muerte Licenciado, involuntaria. para los conocedores del derecho, dentro de las motivaciones para recusar a un tribunal o a los jueces, no contempla... Actos el punto 10, sí. La jueza es un, un ser objetivo, imparcial, no puede parcializarse, hacer actos y tomar una, una posición de esa manera, no estamos en un circo ¿Reitera usted su posición de, de que los actos de la, de la magistrada fueron burlados? Claro que sí ella, ella, ella misma lo, lo estableció, que ella lo hace bueno, que ella tiene una motivación diferente a la que nosotros creemos, pero ella admitió que ella hacía actos, que ella hace, hace gestos con su voz y su cosa, que en nuestro sentido nosotros lo tomamos como un gesto contra nuestra imputado. ¿No imputada? se trata de estrategia dilatoria? Licenciado? No, yo estoy aquí cuántas veces he puesto una, una recusación Hoy fue el día que pusimos la recusación en vista de esa situación.